¿Ya ha pasado la fiebre del E3? Ahora que estamos un poquito más calmados todos, voy a hablar de la última incorporación de Super Smash Bros. Ultimate, Ridley. Muy buenas, soy Delta Light y bienvenidos al canal que no confiaba en la princesa Daisy. Pues por fin ha acabado los exámenes y tengo tiempo para vosotros. Quería empezar con algo reciente y con motivo del anuncio de Smash Bros. Ultimate y de Ridley... Pensé, oye, habrá quien no conozca a este dragoncito, así que decidí hacer este ¿Quién es Lidley." Vamos allá. Lidley es un dragón espacial y un pirata espacial de alto rango, siendo uno de los enemigos más recordados de Samus Aran en la saga Metroid. Aparece en prácticamente todos los juegos de la saga y de hecho debutó en el primer juego, Metroid, donde era mucho más pequeño debido a las limitaciones técnicas. En serio, el cambio es muy grande. Mirad a Craig en el juego original y en el remake, menuda diferencia. Como algunos sabréis, la saga Metroid está muy inspirada en las películas de Alien, y esto ya está presente en la idea de este personaje. Ridley fue bautizado de esta manera en honor al director de estas películas, Ridley Scott, para que veáis la importancia de este personaje en la historia. Y hablando de la historia, la saga Metroid tiene una serie de mangas que son canónicos. En ellos sabemos un poco más de la vida de Samus y Ridley. Trataré de resumir un poco para que no se haga muy pesado. En un ataque de los piratas, Ridley asesina a los padres de la protagonista, causando el deseo de venganza de la caza recompensas. Se verían las caras, en lo que son los eventos de Metroid o Metroid Zero Mission, en Cebes, siendo derrotado. El tema de la cronología no lo voy a tratar, quizás le dedique un vídeo. El caso es que en los eventos de Super Metroid, Ridley muere. Vuelve a aparecer en Other M, aunque en forma de clon. En Metroid Fusion aparece Ridley X, creado por el parásito X, tras entrar en contacto con el cadáver del clon del dragón. Bueno, ya he mencionado algunos juegos en los que ha aparecido, pero la lista entera es la siguiente. Metroid. Super Metroid, Metroid Prime, Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, Metroid Prime 3, Metroid Other M y Metroid Samus Ritans como el jefe final. Como ya he dicho, Lidl es un personaje importante en la saga, tomando el papel de antagonista principal incluso cuando no ha sido el antagonista principal en ninguno de los juegos, algo raro la verdad. Es como si en un Super Mario tú dijeras que, que el villano principal es Bowser, sin embargo solo es el jefe final en, en uno de ellos, es, es algo extraño. Puede no parecerlo, pero según los mangas Ridley sabe hablar y es de hecho muy inteligente. Y todo lo que tiene de inteligente lo tiene de malvado y despiadado, como si fuera a tira el Uno. Sus principales ataques vienen de sus garras y su afilada cola, que puede llegar a ser mortal. También puede escupir fuego y su piel es muy dura y resistente. Antes dije que aparece en prácticamente todos los juegos de la saga. Lo cierto es que algunas de estas apariciones las hace con otra forma, debido a sus encuentros anteriores con Samus que lo deja malherido. En la trilogía Prime aparece reconstruido como Metal Ridley, lo que endurece aún más su piel y le da todo un arsenal de combate. Cuando en el tercer título Metal Ridley absorbe la energía Fazón, se convierte en Omega Ridley, con otra piel nueva aún más resistente y que le protege internamente. En Metroid Samus Returns, Lily recupera parte de su cuerpo orgánico, pero mantiene parte de su cuerpo metálico, siendo así Proteus lily Y además están las otras dos que he mencionado anteriormente. Pero lily no ha aparecido únicamente en la saga Metroid. Antes de su inclusión como luchador en Super Smash Bros. Ultimate, Lily ya ha estado en, en esta saga antes. En la entrega de Nintendo 64 aparece en el escenario Star volando en el fondo. En Meli aparece como trofeo y en la introducción. En Brawl aparece como jefe en el emisario subespacial y por partida doble en su forma normal y como Meta Ridley. En el título de Wii U aparece en el escenario Pirosfera como un jefe de escenario y que además puede convertirse en Metal Ridley también. Aparece también en el minijuego Metroid Blast de Nintendo Land para Wii U como un enemigo abatido. Hace un cameo en Didora Live Dimensions para 3DS en el escenario Central Geotérmica, inspirado en Metroid Oderm, donde no dudará en atacar a los luchadores que se le acerque. De hecho, es un personaje que ha ganado gran popularidad con el paso del tiempo, especialmente los últimos años. Tanto es así que ya se pedía su inclusión en el plantel de luchadores de Super Smash Bros. desde Brawl y la gente no, has, no se ha rendido hasta que lo han conseguido. Es más, Sakurai ha declarado que él no quería incluir al dragón como luchador, pero que la gente lo pedía tanto que empezaran a valorar incluirlo. A ver cuándo hacen lo mismo con Waluigi. Sin duda, es un personaje muy querido. Muy seguramente sigamos viendo a Ridley en los juegos de la saga Metroid, de lo que habrá que esperar su anuncio. De momento, esperemos que aparezca en Metroid Prime 4, del cual solo sabemos que se va a llamar Metroid Prime 4. Y esto ha sido todo. Espero que hayáis conocido un poco mejor al nuevo personaje de Smash y antagonista de la saga Metroid. Estad pendientes del canal para nuevas novedades. Por favor dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita y si te gustan mis vídeos, compartidlo con vuestros amigos para ayudarme a crecer. ¡Nos vemos!